es mi té favorito Solamente lo venden en París Yo tomo esto diario Así que pronto te vamos a tener que volver a París Para París no vas Me voy de la casa Recoge ahora mismo Seguridad sí, sí, Esta casa está en mi nombre Puede que te guste yo a ti Hola YouTube Bienvenidos a un día de vlog Con esta cara de dormida Señores miren la marca que tengo aquí de dormir, ay Dios mío estoy muy mal, mis amores hoy quiero hacerles algo diferente, así que les voy a estar bla. les voy a estar vlogueando lo que como en un día en mis vacaciones de Punta Cana vamos a empezar con el desayuno porque como pueden ver me acabo de despertar vamos a preguntar qué me hicieron desayuno yo pedí waffles mamá Ya me voy a sentar. Miren qué frutas más hermosas hay aquí en Punta Cana. Ay, yo quiero mango también. Y este para almuerzo. Sí, señorita. Mm. Como pueden ver, soy la última en desayunar. Oh, a ver, ya desayuno. Mi papá se sienta aquí, mi mamá se sienta ahí. La visita creo que desayunó en la cocina. Mi esposo está en el golf. Miren qué bonito esto por acá. Y yo estoy aquí. Voy a comer... Lo que me dejaron de fruta Y esperar a ver qué es mi desayuno principal Yo pedí waffles, vamos a ver Este mango se ve bien feo Así que yo voy a pedir otro mango Y por ahora me voy a ir comiendo La piña y la lechosa Aquí en Dominicana a la papaya le dicen lechosa Y yo, mis amores, trato de no comerla mucho Porque Juan Carlos, el puchi es alérgico, Así que trato de no comer tanto Pero cuando él no está, como la lechosa Me serví también este pan de blueberry que hicieron aquí en mi casa. Vamos a ver qué tal está. Aquí está mi plato principal. Yo pedí waffles. Y bueno, acá en la casa tenemos una máquina de waffles que los hace así en forma de Mickey. Así que esto es lo que yo como. Eh, normalmente me gusta más el Angemaima, pero supuestamente este es más sano por el monk fruit. El, el monk fruit es una fruta que se ve muy, muy fea. Pero dicen que es mejor, así que esto lo puede comer. Mm, qué rico. Y para tomar, mis amores, este es el té que yo amo, amo. Ustedes no se imaginan cuánto sea. Mi mamá me va a volver a llevar. <risa> ¿En dónde, Camila? ¿Cuál es el invento ahora? ¿Qué es lo tuyo? Oye, tú me así? tienes que llevar a París a comprar. A, a ningún París. Déjate de gracia. Mami, los niños nacimos para hacer. Tú no eres feliz? una niña que la tanto yo, yo no te... pedí hacer. ¿Y qué? ¿Y ya y me estás jodiendo? Y me trajiste al mundo, me tienes que hacer feliz. El caso es El amor, caso es nada: que para París no vas. Oh, no. Me... Camila, deja tu show, que te voy a dar una pata en ese culito. Que vas a caer, tú sabes dónde, sentada. Me voy de la casa. Vete, vete. Me vete, voy. Vete, de sus... pero. Recoge ahora no. mismo. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡A ¡Esta se... casa está a mi nombre! atrevida mis amores el caso es que este es mi té favorito de la vida mundial desafortunadamente solamente lo venden en parís y compramos bastantes cajas pero yo tomo esto diario así que pronto te vamos a tener que volver a parís no vamos a ver a ningún lado mami tú me lo prometí no voy a ir a ningún lado camila gastas mucho te voy a contar del video <risa> Ay, que salir. Miren a toda qué linda mi taza ya ¿Sí? Sí, yo ha dicho te amo Qué linda amaneciste hoy No vas a ir a parir de todas maneras ¿Dónde está esa cara tan hermosa? He no Camila, no, te he dicho que no me saque nada en los videos Que no, te he dicho que no me saca nada en los videos Que no estoy arreglando ni nada, vea tu frescura Yo que estoy haciendo respiro. mi vlog Y yo la tomo, mis amores, con leche de avena Desde que descubrí la leche de avena Me gusta muchísimo, muchísimo más Que la leche de almendra Eso sí, me van a ver comer mucho carbohidrato Cuando estoy de viaje, como pueden ver Aquí me están esperando estas tostadas Y esta mantequilla Ya terminé de desayunar, ahora voy a ir a cambiarme, pero miren qué belleza de lámpara. Ay, qué linda. Mis amores, y después del desayuno, pues toca irnos a la playa. Voy a agarrar algo ahora. Yo estoy como enredada. Voy a agarrar, voy a agarrar, voy a agarrar algo de snack para llevarme a la playa. Todavía no sé si voy a ir a la playa, voy a ir a la laguna, pero miren, así me voy. Estas zancletas que son de Bottega Veneta Esta carterita que es de Cristian Dior Los pantalones que son de Valentino Y el traje de baño se los debo, no me acuerdo el nombre Pero así me voy, creo que me voy a poner un sombrero también Estoy preparando el snack que me voy a llevar a la playa Y miren, esto lo amo, lo amo, lo amo Esta agüita Y por allá, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a poner? ¿Qué hay mamá y para llevarme Cativía rellena de queso y puerro Y de... No, yo quiero dos de queso, por favor Bueno, ahora sí estoy lista para mi merienda Me llevo dos empanadas de... Cativía es yuca, ¿no? Son dos empanadas de yuca Con queso ricota Y puerro Estas galletitas y el agua A la cartera y nos vamos Al final, mis amores, no encontré ninguna playa Así que... Para la piscina de la casa nos tocó Y bueno, ya voy a merendar Como las encerré, se pusieron socata Pero está rico para merienda Y bueno, hora del almuerzo Una ensaladita para empezar De plato fuerte Ensaladita rusa Tomate Esto es cerdo Sí. Esto yo Gireté no lo como Filete de cerdo Aguacate Pollo, mi favorito Uy, habichuela ¿Esto es habichuela? Sí. ¡Ah! Habichuela roja, mi favorita Y arrocito Y como pueden ver, quedó de aquí Ahora les voy a enseñar lo que me sirven a mí Estas son las porciones que yo como Pechugita de pollo Un solo tomate Un poquitico de la ensaladita rusa la roca así que lo voy a dejar completo El aguacate Y me falta mi habichuela Llegó la hora de la cena, mis amores. Me puse para acá porque en el comedor hay muchísima gente. Pero bueno, este es mi primer plato. Sí, entonces,